Si fue un asalto, un atraco. Ay, Virgen, de templo, alternarse, perdóname. temblando, temblando la tierra, perdónanos, señor, perdónanos, señor, Perdónanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a lo que los que nos ofenden. Vamos a salir, Octavio, vamos a salir. Vamos a salir, Octavio, después caer el edificio. Vamos a salir. Bueno, pues vamos a, poner... vamos a salir. Vamos a salir,